Las casas de cultivo protegido es un módulo que permite con su estructura la obtención de hortalizas en los meses de intenso calor. En pilón estas son provechosas y cada año sus producciones aumentan, pues con sacrificio las hortalizas muestran la calidad deseada. El único recurso que tenemos es consagrarnos al trabajo y luchar para producir. Porque la agricultura lleva tres cosas, que es buena preparación de tierra, buena selección de semillas... Y buena atención cultural, con esas tres cosas usted coge lo, los rendimientos que hay que lograr en las casas de cultivo. Y que siempre haya producción, no perder tiempo. Hoy revitalizan cada una de estas casas, se realizan los análisis al suelo, se organiza la materia orgánica y desinfección de este para volver a plantar nuevas hortalizas. Prevén incrementar la siembra de y picante para la exportación y el logro de mayores ganancias para los cultivadores. Los que la de las producciones nuestras eh, están aquí en el consumo interno fundamentalmente mercado eh, modelo, que es de aquí de nuestro UEB, y hay eh, algunos excedentes que ya el mercado, eh, por los volúmenes de producción, son altos. Le ponemos otros puntos de venta, le vendimos también a fruta selecta eh, alrededor de 4 toneladas de cebolla, y en el caso del tomate y el pepino, lo pusimos en el consumo interno, en el municipio. Actualmente estamos en el programa de rotación, vamos a sembrar 7 casas de, tomate, de pepino y 7 casas de melón, y alrededor de dos casas de, de, de, de cebollino, a pesar de las limitaciones, seguir trabajando para producir con eh, destino a la población. En saludo al Día del Campesino, cada trabajador de este módulo se propone tener las casas preparadas, sembradas y adquirir mayores rendimientos en la producción para la economía. Vilma Vilena Hernández, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.